Mire cuántos años nos teníamos esperando esto, ¿eh? Mire cuando llueve estamos, eh. usted sabe que no queremos mudar, no queremos desquere. Ya queríamos dejar toda la casa, ya dejarla botar, tanto por el, por el puente de allá como este puente. Feliz, feliz que este era el gobierno que necesitábamos para esto. Muy bien, muy bien, yo lo celebro, porque ya no vamos a sufrir con ese problema del agua, como dice él, que cada vez que llueve estamos pendientes de salir corriendo. En mi casa cuando María, la última casa es la mía, se, se me sentó María, me acabó con todo, todo esto vecinos por aquí. Tú ves, eso es muy bueno. Si lo llevan a cabo, es una, una bendición. Vamos a bailar merengue todita, yo también voy a bailar. Bueno, yo opino que bien, porque eh, para que no tiren basura en ese puente, entonces uno tiene que, eh, uno se baña ahí. Y cuando hay calor aquí, uno no hay que hacer, ni, ni puede uno, porque ni el agua llega. Entonces hay puente, hay que hacerlo, porque somos pobres, no tenemos de qué. Entonces, yo me siento bien con el presidente porque ese presidente va para adelante y lo quiero mucho y que Dios me lo proteja y me lo cuide. Bueno, yo lo veo bien, hasta ahora yo lo veo bien porque es una cosa que hace mucha falta, porque es una cosa muy peligrosa y muchas veces están ahí cada gente para abajo. Yo no lo veo bien eso. ¿Se el puente? Sí, sí, claro ¿Cómo sí. Lo veo muy bien, esperando en Dios que todo salga bien, que se haga rápido, porque estamos cansados ya de pasar trabajo con ese puente.